Gracias, presidente. Eh, señora ministra, que usted, alguien del PP, diga que no va a dejar a nadie en la cuneta, pues es una paradoja que no deberían expresar en este país, de momento creo yo. Eh... Hablando, respondiendo así rápidamente a, a su exposición, eh, dice que en este país se ha creado un nuevo empleo y que el empleo ha pasado de lo macro a lo micro. Señora ministra, lo que ha pasado de lo macro a lo micro son las nóminas de las personas trabajadoras, que han pasado de un tamaño así de mil y pico euros a ser nóminas de 600 euros. Han pasado a ser la mitad troceando los empleos con la reforma laboral. Eh, que usted diga que los Presupuestos Generales del Estado son de los que más han incrementado, pues aquí tenemos varios ejemplos, señora ministra. Estos son los datos de los Presupuestos de Servicios Sociales en el año 2013 en el año 2016. Han bajado, han bajado, señora ministra. Y, casualmente, pues la paradoja es exactamente esta, señora ministra. Mire, el, gastos, el gasto militar en defensa pues ha pasado, en 2013 al 2016, a aumentar considerablemente. Y eso es lo que le estamos reclamando aquí, que sea usted más dura en este Ejecutivo para conseguir que haya más políticas sociales y menos dinero para armamento y rescate de entidades bancarias. Dice usted que se ha recuperado dos millones de empleos. Mire este, este dato, señora ministra. Estas son las horas trabajadas en el año 2016. Estas son las horas trabajadas en el año 2017, lo que significa que son las mismas horas trabajadas con dos millones de personas más trabajando. ¿Cómo se explica esto? Que ustedes son los reyes, los estrategas, en el reparto de la precariedad. Bueno, reparto de la precariedad y de hostias como panes si salimos a la calle a protestar por los derechos sociales. Le iba a decir también, señora ministra, en Navarra hemos sabido hacerlo y hemos hecho un acuerdo programático entre cuatro organizaciones políticas muy diferentes entre nosotros pero que hemos decidido que se hagan políticas sociales lo primero. Y hay una vicepresidenta, una vicepresidencia en el Gobierno de Navarra de Asuntos Sociales. Con esta vicepresidencia de Asuntos Sociales y una de Asuntos Económicos, hemos hecho una reforma fiscal. Se han recaudado en un año. 100 millones de euros más, que para una comunidad como la de Navarra es un dinero muy importante. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Redistribuir en una ley de renta garantizada que permite, por ley, reconoce como un derecho subjetivo el derecho a la inclusión social y el derecho al trabajo. Una persona que lleve dos años cobrando la renta de inclusión social en Navarra tiene derecho a reclamarle un trabajo garantizado al Gobierno de Navarra. Hemos hecho también otras medidas económicas, como sería subir lo que serían las pensiones de viudedad y las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional, incrementando esa partida económica en un 300%. Ese es apostar por las personas mayores y por los que menos cobran. Hemos cambiado la ley de, de dependencia, hemos aplicado la ley de dependencia en lo que hemos podido con esos dinero también. Y hay un 32% más de personas… Termine, señoría. Eh, termino, gracias. Hay un 32% más de personas atendidas en la Ley de, de, de Dependencia. Entonces, señora ministra, lo que le estamos pidiendo aquí es que sea usted más fuerte que Bárcenas y que sea usted muy dura con este Gobierno, con su Ejecutivo y que priorice las políticas sociales, que tienen que ser el eje central de este Gobierno para poder rescatar a las personas que más lo necesitan en este país. Muchas gracias. Gracias, senador Verdad. En nombre del Gobierno tiene la palabra señora ministra.